Bien, pues estamos con Carita del Pilar Cardena en el marco del proyecto de formación de público para música coral, eh, particularmente en el Valle de del Cauca y concretamente en el municipio de Yumbo, eh, con el auspicio del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, Sarita es estudiante de último semestre de musicología de la Universidad del Valle, ha sido corista en varias agrupaciones corales y también ha dirigido obras para el Coro Magno de la Universidad del Valle. Desempeña como asistente de dirección coral del Coro Magno de la Universidad del Valle. Eh, primero que todo, muchas gracias, Sarita, por aceptar esta conversación. Ah, bueno, Mario, muchas gracias a ti por la invitación. Saúl eh, se encuentra actualmente en un trabajo de indagación, eh, eh, la relación del seno de la dirección coral. Eh, y me gustaría saber cuál ha sido, dentro de lo que has indagado hasta ahora, el papel de la mujer en la dirección coral. Bueno, eh, pues actualmente yo me encuentro haciendo mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado consiste en cuáles son, digamos, los aportes que ha tenido la mujer eh, en la dirección coral y cuáles han sido los aportes que han tenido, decir, la dirección también hacia ellas, y en los últimos 10 años en Cali. En ese sentido, digamos que el trabajo bibliográfico que, pues, que tengo hasta ahora y el conocimiento que tengo hasta ahora pues en digamos, los 11 años de trayectoria siendo corista y pues, perteneciendo a varias agrupaciones en Cali puedo decirte eh, varias cosas ¿no? voy a empezar por la parte personal, que es lo, lo que visto lo que conozco eh, ¿Sí? he tenido la oportunidad de estar en el Coromar, no más o menos unos 10 años eh, todo, casi todo el tiempo que estuve en la escuela estuvo a cargo de, de la profesora Carolina Romero, por lo tanto, pues casi que todos esos años he es, pues, tenido la oportunidad de compartir con ella, de aprender muchísimo de ella y de observar también como eh, unos fenómenos particulares que se dan. En ese caso, eh, primero, pues hay algo muy particular de ella y es el carisma que tiene. Es una mujer que todo el mundo la quiere, <risa> ella es muy linda, eh, sabe llegar muy bien a las personas, tiene un don de gente, sabe tratar muy bien a la, a, digamos, a la gente, por ejemplo, si ella tiene que dar una, una acotación, una explicación o un regaño, también es muy delicada y sabe, digamos, hacerlo con el suficiente tacto. Entonces, tiene mucha pedagogía, entonces es, un, es algo que, que tiene muy particular el coro magno, porque todo el mundo quiere cantar allí, todo el mundo quiere estar allí, o bueno, esa es como la impresión que yo siento, o que me da en todos estos años que, que llevo allí. He tenido la oportunidad de ser monitora eh, los últimos cuatro años, de ser asistente de dirección, empezando desde las funciones más sencillas que son como un list, eh, hacer un listado en Excel de, la, de los integrantes, de los datos, como hasta llegar ya al punto de... Tener el coro y, y dirigir en varios espacios eh, representando el coro de la universidad. Entonces, algo de, de lo que yo le he aprendido muchísimo a Carolina, no solamente ha sido, eh, digamos, la organización administrativa, de cómo, cómo es el funcionamiento de su grupo, o cómo lo ha conseguido ella que, que le funciona, sino también eh, el trato con las personas... Y además de eso, eh, las prácticas pedagógicas que se han implementado, digamos, en el foro. Las prácticas pedagógicas, yo puedo decirte que me han servido eh, para todo, <risa> para todo. Eh, he también dado clases de canto, he dado, he dado clases de, de, digamos, de ensambles vocales. Y todas esas enseñanzas y todos los ejercicios que Carolina hacía, muy consagradamente ensayo tras ensayo durante tantos años, que no siempre eran los mismos, pero sí hay, hay unos esquemas generales, me ayudaron muchísimo a entender, eh, digamos, la enseñanza, cómo, cómo llegar más fácil a las personas, cómo pues, darse a entender, ¿entendés? Entonces, a mí me ayudó muchísimo. También he tenido la oportunidad en este recorrido musical, que llevo, eh, estuve también con una señora, con Lucrecia Ramos, ella fue la directora de la Coral Verde muchos años, y yo tuve, digamos, el privilegio de pertenecer a la Coral Verde del año 2015 al 2017, fueron dos años que estuve con ella. Y la maestra, pues, Lucrecia Ramos, tiene un recorrido larguísimo, porque ella... Cantó en el coro polifónico, que es uno de los coros más representativos que ha tenido Cali, que bueno, que eso también hace parte como de las investigaciones que, que, y el, la revisión bibliográfica que he tenido que hacer con mi trabajo de grado, y es la importancia que tuvo el coro polifónico en Cali. Resulta que el coro polifónico, bueno, fue como, fue fundado por la maestra Marta Lucía Calderón. Ella es una maestra... Eh, pues yo ahorita no, no he tenido la oportunidad de compartir con ella, ni con ella, pero por lo que he investigado ella tuvo una formación fuera del país y cuando volvió pues fundó el coro, reunió muchísimos músicos que son ahorita representativos de la ciudad de Cali, que son por así decirlo maestros ahora en diferentes escuelas y todos ellos fueron sus coristas, fueron sus colegas, fueron músicos amigos de ella, entre esos la maestra Lucrecia Ramos. La mar, con la maestra Lucrecia Ramos tuve la oportunidad de estar en el Coral Verde, como yo te la mencioné. Y, bueno, esa señora yo creo que tiene más de 70 años ahorita. Ella ya no está ejerciendo la dirección coral. Pero digamos que es, es muy diferente a la metodología que yo ya venía acostumbrada a tratar con Carolina. Es una señora muy querida, es, eh, es una mamá también. Y eso es algo muy bonito, que también es algo muy recurrente en las yeah. maestras de canto, en las maestras de práctica coral, o en las maestras de, de, de, de dirección. Se vuelven casi como si fueran de tu familia, ¿cierto? Te, te preguntan por ti, cómo está tu familia, cómo está tu salud, cómo está la universidad. Llega un punto en que ya se vuelve como una, una complicidad con Carolina, digamos, he tenido la oportunidad y el privilegio de, de vivir esta experiencia ya de tantos años cantando con ella, siendo su monitora, aprendiéndole tantas cosas que ya, digamos, es, es una amistad y un, un, unos lazos allí como familiares. Con Lucrecia también es similar. Lucrecia tiene también mucha, mucho de gente. La ventaja que tenía esta coral verde es que ellos hacían presentaciones particulares, ¿no? Ellos eran contratados por, para matrimonios, para misas, entonces digamos que eso tiene un, un, un adicional lucrativo, que a veces con el coro magno no se podía dar, porque como es un coro institucional, tiene esas limitaciones, ¿no? que es, es únicamente para presentaciones de la universidad, que para presentaciones del hospital universitario, entonces, como tiene esa connotación institucional, no puede recibir dineros de otras, digamos, de otras índoles. La coral verdi, como era un coro particular, que es un coro que digamos se, se desvió del coro polifónico, como Lucrecia pertenecía al coro polifónico, pues que ya te expliqué. Eh, de allí muchas personas se fueron del polifónico e hicieron en la coral verdi donde Lucrecia ha dirigido, eh, bueno, la, lo que te decía que ese coro tiene la particularidad de que es privado, que cante matrimonios, en, en misas, cobra. Eh, entonces, siempre estas personas se reunían o se han reunido en eh, sus ensayos, no solo para pulir el repertorio, porque muchas de ellas, algunos solfean, pero no son músicos. Esa es la particularidad también que tiene este coro y que tenía también el coro polifónico que a pesar de que había músicos, también había personas que no eran músicos, sino que eran abogados, ingenieros, biólogos, bueno, yo qué sé, pero que tenían bases sí. de solfeo y que las mismas directoras se interesaban en que ellos aprendieran. Entonces, yeah. esa es una formación que, que viene desde la maestra Marta Luzot Calderón, que les exigía solfeo a todos sus coristas, y Lucrecia... Hacía como unos talleres aparte para enseñar solfeo a sus colistas también con la coral verde. Tuve la oportunidad, cuando recién entré, ya era estudiante de música, estaba en tercer semestre de, de, de la carrera, ya veía estudio musical básico y esa señora era de una minuciosidad increíble. Entonces me tenía dos horas solfeando una partitura, me podía quedar una hora en una página, hasta que no hiciera perfecta la afinación. Eso tiene un rigor muy diferente al que yo venía acostumbrado con la maestra Carolina, pero que también entendía, eh, digamos, la preocupación de Lucrecia porque todo saliera muy perfecto, porque había presentaciones que eran pagas. ¿Sí me entiendes? Yeah. Entonces eran métodos diferentes, pero obviamente las dos con el igual amor e igual pasión por la, por la práctica oral. Entonces, un aporte que yo le veo a Lucrecia no solamente es digamos, el querer ayudar a sus coristas para que recibieran un, un, un incentivo monetario y estar en el coro, sino también por un perfeccionamiento del estudio de Solfeo, conocimiento extra, que también le permitiera al coro ser reconocido porque ese coro también tuvo muchísima fama en Cali. A ver, ¿qué otra experiencia puedo comentarte? Actualmente pertenezco a un grupo que se llama Ensamble Vocal Cromático. El Ensamble Vocal Cromático lo dirige María Mónica Sáenz. Ella es egresada de la Universidad del Valle del la Énfasis de Dirección y ha tenido la oportunidad de, de viajar a, a Cuba, a Venezuela. Ha tenido una excelente formación con, con maestros de dirección, maestros y maestros de dirección. Entre esos Digna Guerra. Digna Guerra es una reconocida directora de foros a nivel mundial, por así decirlo. Y es una maestra pues excelente. Ella fue maestra de Carolina Romero, también de otra directora muy conocida que es María Xavier Ferreira, que es la directora de los coros de la presta coral en la Universidad del Valle y eh, fue maestra de Mónica, entonces eh, tengo la oportunidad de, desde hace algunos más o menos tres años y medio, o casi cuatro, de estar en el ensamble vocal cromático también a Mónica le he aprendido muchísimas cosas, todas estas tres mujeres que te he nombrado hasta ahora que son Carolina, Lucrecia y Mónica, todas Ajá. tres son, son diferentes personalidades diferentes, experiencias de vida diferentes. Todas demuestran, todas tienen en común la pasión por los coros, la pasión por la música, por la armonía vocal, por la minuciosidad, en el sentido de eh, ya sea minuciosidad de forma grupo, minuciosidad musical o minuciosidad eh, de reconocimiento. Todas son, son muy dedicadas en su trabajo. Con Mónica he aprendido, digamos, también subí a otro nivel, ¿no? Con, fue como, Carolina fue como la escuela principal. Eh, Lucrecia fue como a nivel universitario, solfeo. Y con Mónica ya es como a un nivel eh, superior, como si, como cuando los músicos empezamos a ver armonía, ¿no? Empezamos a ver quién empieza con el más sencillo, así por así decirlo. Entonces, con Mónica ya la interpretación iba a otro nivel otras percepciones vocales, otras percepciones sonoras. Entonces eso también me ha permitido a mí, digamos, expandir el conocimiento y, y bueno, disfrutar de la práctica vocal y coral. Eh, Mónica es un poco más seria, ella es una mujer eh, también carismática, pero es muy, muy mucho más centrada, mucho más seria. Sin embargo, de mucha pedagogía, porque ha tenido que lidiar con todos nosotros en todos estos años. El ensamble cromático son jóvenes, son, somos personas entre los 18 y los 35 años, más o menos. Entonces son edades, tras de que son edades como muy grandes, ¿sí? hay una brecha grandecita. Pues tampoco hay músicos como tal. Todo es la misma particularidad de la coral verde: que hay músicos académicos que están en la universidad o que se están graduando, como hay gente empírica que eh, quiere aprender soltero, pero la exigencia aquí es diferente porque Mónica busca eh, otra sonoridad, Mónica busca que sea muy polido el coro, entonces eh, le exige mucho a las personas, a sus coristas. Entonces, ¿qué puedo yo decirte como de, de, de los aportes de estas mujeres? Primero, la práctica coral se ha vuelto muchísimo más común, se ha difundido muchísimo, ya es más común ver un coro. Eso eran privilegios, digamos, de hace unos 30, 40 años, de las clases altas únicamente que podían pagarse una misa en que llevaran al coro polifónico. Ahora no, ahora hay muchas agrupaciones vocales y corales. Ellas, estas mujeres que te he nombrado, no son las únicas directoras. Hay muchísimas sí. más. Conozco a, a Sandra Barney, que ella es la directora de la Coral de Paz eh, Conozco a María Claudia Ferreira, que ella sí. la nombre, que ella es la directora de la práctica coral de, de la Universidad del Valle, de los estudiantes de música de la Universidad del Valle, esa mujer también yo tuve la oportunidad de estar con ella para un curso que se llamaba eh, Coro de Cámara, en el que nos presentamos para cantar la novena sinfonía eh, en Popayán, sí, en Popayán. Y eh, estuve también con ella en un proyecto que era para cantar la misa del Papa Francisco, para cantar la grabación de la misa del Papa Francisco. Ese fue un proyecto muy bonito que me gustó muchísimo, fue muy exigente. La profe María Cruz es una mujer muy exigente también musicalmente, vocalmente, ella tiene muy definido cuál es el sonido que quiere que busca en su coro, y hay que seguirle el ritmo, es bastante fuerte, pero es muy querida, es muy linda, eh, también le aprendí muchísimo, entonces, son todas estas mujeres que te he nombrado, los, dentro de sus aportes es el amor por los coros, el amor por cantar. Eh, y el amor por cantar bien, por disfrutárselo, por... Tienen muchísima pedagogía. Yo creo que estas mujeres son, son unas excelentes maestras, profesoras. Entonces dentro de, de digamos, de, del aporte más grande que yo veo que han tenido estas mujeres es cómo enseñarle a las personas a cantar muy bien, en coro y que se lo disfruten y que sean buenos profesores también, ellas enseñan a enseñar, es algo que eh, digamos lo he podido como observar, o que tal vez también siento que me dejó a mí eh, no te escucho tienes el no te escucho ¿listo? la maestra Rita Martina. Bueno, Adita la conozco desde de, porque hemos estado, digamos, en unos talleres, en talleres de dirección, pero no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de ver una clase con Dita, ni estar en su coro. Eh, sé que ella dirigió el coro polifónico cuando Marta Lucía ya no lo dirigió. Pero no, no sé más. No, no tengo más información hasta ahora sobre eso. Sobre eso. Yo tendría por añadir a tu listado de, de mujeres eh, directoras. Eh, la maestra Edita, la maestra Claudia Vélez, y el, el papel que jugó. Ah, la, claro. La academia, ¿no? Y no. Claro, o sea, dentro de mi investigación tengo, tengo a 10 mujeres, un listado de 10 mujeres, lo que pasa es que no puedo nombrártelas todas ahorita porque hay unas a las que no he entrevistado hay unas con las que he tenido un contacto muy, digamos, muy no tan cercano como de hola maestra, ¿cómo está? y, y no entonces, no puedo uh -huh. contarte desde mi experiencia cómo ha sido cómo, cómo percibo eh, sus enseñanzas o qué aportes han dejado ya. Ahorita, eh, hablando de la revisión bibliográfica que has hecho, ¿hay algo que te haya llamado particularmente la atención? Hablando de la revisión bibliográfica. Bueno, dentro de la revisión bibliográfica, y es a nivel nacional, hay una recurrencia, y es primero las mujeres... Se han abierto una brecha grandísima en la parte profesional, en la parte de la educación y en la parte de la música, porque cuando empezó la educación musical aquí en Colombia, solamente se le permitía a las mujeres recibir la educación en sus casas, o sea, de modo particular, y no eran todas las mujeres, ¿no? eran mujeres privilegiadas de clase alta. En el caso de Bogotá, en el caso del Tolima, en... en en Medellín, las mujeres que tenían, digamos, ese privilegio que eran de clase alta, eran mujeres mestizas o blancas, para empezar. Entonces, las mujeres afro no tenían para nada, o sea, sus privilegios, las mujeres indígenas tampoco. Entonces, eso era, digamos, especialmente para una clase privilegiada. Para empezar allí, ¿no? Entonces, tenía que ser no solamente blanco mestizo o criollo, Sino que además de eso su familia tenía que tener la posibilidad de pagar un profesor que fuera hasta su casa y que le diera las clases a estas mujeres. Yeah. Para empezar también, las mujeres solamente tenían permitido tres instrumentos. Piano, violín o canto. Solamente esos tres instrumentos eran los permitidos para enseñárselos a ellas porque eran los instrumentos en el que podían y se permitía moralmente eh, demostrar su feminidad sin ser una amenaza o sin ser digamos demasiado sugestivas para, para los hombres o para el entorno ¿sí me entiendes? entonces tenía que ser todo de un recato todo eh, digamos, era de esa manera las mujeres tenían que ver Tenían varias funciones, o cuidar de, de sus hijos en el hogar, sí. ir a misa, o ayudarle a, a, a la familia del papá a atender algún negocio. Uh -huh. Y entre esas, eh, saber algún instrumento o saber cantar para poderse, digamos, ellas ser como quien dice la muñequita de porcelana para mostrarles la familia en las reuniones. Yeah. Entonces siempre las mujeres que sabían o que aprendían estos instrumentos pues eran mostradas en las reuniones familiares como como eh, para para ay, se me fue la palabra adornar adornar la reunión adornar la conversación sin tener realmente un un deleite de su interpretación. Además de eso, los repertorios escogidos para estas mujeres tenían que ser repertorios barrocos a clásicos que no tuvieran mucha complejidad eh, instrumental. Primero, porque se pensaba que la mujer no, ten no tenía un grado intelectual muy alto. Y segundo, porque los eh, repertorios románticos eran considerados repertorios masculinos. Yeah. Además de eso, las mujeres no tenían, no se podían profesionalizar. Sino es hasta, es hasta principios del siglo XX, que se empiezan ya a fundar ciertas escuelas para mujeres. Bueno, desde antes ya están los conventos, ¿no? Eso es algo que también tengo que aclarar. Desde más o menos eh, finales de 1700, empezó en 1800, estaban los conventos. Esa es una, un, una particularidad. Porque las monjas sí tenían más libertad en ese sentido, digamos en la interpretación sí. musical, pero todo era más enfocado su campo. Hay registros a nivel de Latinoamérica de compositoras eh, monjas, pero que no, no, no fueron difundidas sus obras. Sí. Ellas podían enseñar la práctica vocal y alguna enseñanza, digamos, allí interna pues a, a, a las mujeres, pero no, no pasaba de allí de la enseñanza, del campo de la enseñanza. Entonces, cuando ya empiezan a profesionalizarse ya las mujeres, que es a principios del siglo XX, más o menos que pues se fundan las, unas escuelas eh, enfocadas para ellas, o que se abren, digamos, en las escuelas de música una sección para señoritas, eh, siguen estas limitaciones es de ciertos instrumentos y de ciertas asignaturas. Entonces, a las mujeres no se les permitía ver armonía, no se les permitía ver contrapunto no se les permitía ver o, eh, dirección entonces eran un campos que eran considerados solamente para los hombres no podían ser compositoras y las que eran compositoras es porque no eran formalmente eh, eh, digamos no se formaban académicamente de manera formal ya, o sea mejor que eh, también, me uh -huh. en el, cómo en Hoy estamos mejor que hace unas décadas en ese sentido. Oh, por supuesto, por supuesto, muchísimo mejor. La mujer se ha abierto mucho campo ahorita y, y eso es algo que, que, que hay que aprovechar y seguir luchando, ¿no? Eh, lo que te digo, no, había, no, había, no hay registros de, de mujeres directoras, ¿no? de, de, de, digamos, sino hasta hasta la segunda mitad del siglo XX antes no hay registros de mujeres compositoras especialmente pianistas de eso hay mucho porque lo que te decía el piano pues fue un instrumento que eh, se podía dejar en la casa junto con la mujer entonces la mujer estaba en su casa entonces había un piano entonces ella podía interpretar y eh, ella podía tomarse la libertad de, de componer de hacer sus obras para piano. Pero eh, esa, esa difusión de esas obras es ahora, después de la segunda mitad del siglo XX, porque todo era muy. Esto era desconocido. No era reconocido, bueno, no, no, no, se, no se sabía. Para terminar, y no puedo dejarte ir sin una última pregunta: uh -huh. sobre ¿Qué dificultades te has encontrado en tu indagación? En términos de metodología o de procedimiento, o, o en fin, eh, dificultades en general. Bueno, eh, en cuanto a la, a la parte de la, del estado del arte de mi proyecto, no he tenido tanto problema, pero en la parte de la metodología, digamos, del marco teórico, Ajá. sí he encontrado un poco más de, de limitaciones. Solamente puedo citarte a Lucy Green. Que ella es, una, ella es inglesa, ella tiene muchos trabajos de pedagogía y género, entonces, casualmente muchas de estas personas que he investigado para mi estado del arte, la nombran a ella, y nombran a Pilar Ramos, que es a nivel, digamos, de Latinoamérica. Ella, Lucy Green, tiene muchas teorías en cuanto a, a, a que también la educación en la mujer era algo que era permitido o sea, en un principio al, cuando a las mujeres se les permitió de manera profesional ser docentes eso era algo que ellas podían hacer y que era socialmente aceptado, entonces la enseñanza se le aceptaba a las mujeres porque era considerado una extensión del hogar una Bien. extensión de de, de de la maternidad del cuidado de los niños, del cuidado de las personas, entonces por eso eh, la enseñanza de la música eh, para muchas mujeres es permitida socialmente eh, a mitad eh, en la primera mitad del siglo XX en adelante y allí empieza digamos la mujer a abrirse campo en esa parte entonces por ahora solo puedo citarte los Green, que eso es como el, eh, un eje fundamental allí bueno, ahorita, pues muchas gracias por compartir tu bueno, no indagación con nosotros hasta donde llevas. Muchas gracias. Ah, bueno, Marvin, no, pues yo feliz de poder contarles estas experiencias y, y que se conozcan, que se difundan y que las practiquen en lo posible porque... Puedo decirte que la práctica coral y vocal no solamente es, es buena a nivel de la pedagogía, digamos, para enseñar la música a los niños, sino que a, te ayuda en muchos aspectos, te cambia, te cambia la vida, sirve es terapéutico, te mejora el estado de ánimo, conoces amigos, eh, la verdad es la perspectiva de la vida cambia, entonces pienso que para formación de seres humanos es importante este tipo de... De, de proyectos entonces sería genial que se difundieran más Bueno, Salita muchas gracias Bueno, Marlon me alegro mucho y estamos en contacto entonces eh, ¿Cortas primero la grabación? ¿O puedo o...? Puedes poder llegar, o? Yo la, la, la detengo